Del año 2019. Como cada lunes ya es una costumbre eh, tener nosotros aquí a Don Ezequiel González, quien es el encargado de poner el rostro a la finanza y la economía. Y tal cual también decíamos al principio en la entrevista VIP, vamos a tener, ya está con nosotros también el licenciado Manuel Trinidad, quien es el presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana, que quien estaremos nosotros pues, tocando este tema que está bastante calientito al interno. Del PLD y a la situación de estas primarias. Esta semana que estamos, que va a ser ya determinante para elegir el candidato que va a enfrentarse a Leonel Fernández en las primarias del próximo semestre. sabe de nudo, va a tener que ser de, octubre. de Así es que en minutos <risa> estaremos compartiendo con Emanuel Trinidad. Pero ya está con nosotros ya está aquí pues, nuestro compañero Ezequiel González con informaciones interesantes con respecto a este tema. ...de la empresa MUNEA... ...que le hemos estado dando seguimiento... ...desde que se destapó este problema... ...este fraude, ¿verdad? ...en la empresa MUNEA... ...así que saludos señor González... ...bienvenido buen una día, vez más... ...buen día Víctor, buen día Sergio... ...muy buenos días a todos los amigos... ...que nos están viendo por televisión... Eh, Va ...vamos hoy... a ver ese qué hay de nuevo... ...en esta situación... ...en esta novela... De... Hay, sí, sí, sí. ...hay algo interesante de nuevo... ...y es que un medio de comunicación... ...de aquí hermano nuestro... ...digital... Está, ha realizado una investigación ha comenzado una investigación eh, buscando documentación y eso que puedan esclarecer la situación de MUNED yo quiero comenzar hablando de algo que debe servir como preámbulo que es la ley 302 que es la ley de registro mercantil es una ley que en este caso fue modificada en el año 2002 porque es una ley muy vieja, esa ley lo que prevé es que las cámaras de comercio de cada provincia deben tener, un, llevar un registro de todas las personas que ejercen el comercio. Las personas que ejercen el comercio, porque vamos a decir, necesitan cierto tipo de, de publicidad para, la, para con quien van a tratar. Entonces, ¿qué sucede? Existe ese registro mercantil, que cuando tú vas a un banco ahora es lo primero que te piden, cuando tú vas a negociar con una empresa grande es lo primero que te piden, cuando tú vas a suplir al gobierno de algún tipo de, de Se servicio también no te, te piden es. ese, ese registro. Entonces, ¿qué sucede? Ese registro tiene varias características y lo lleva a cada cámara. Es un registro público, porque todo el que esté interesado puede hacer una solicitud y accesar, bueno, por Víctor Puntiel, que es una compañía, Víctor Puntiel, SRL, bueno, yo puedo ir, si yo voy a hacer una negociación con Víctor, yo puedo ir y accesar a esa documentación tuya. Ahí tiene que estar. Tu registro mecánico como tal, los datos de quienes componen tu empresa. Cada cambio que se haga anual, una asamblea que es obligatoria también, que los bancos sí, te la piden, bien, si, si hubo cambio de adicionista, si hubo cambio de directiva, todos, todo, toda la vida de la empresa debe estar registrada ahí. Entonces, estas personas, estos hermanos, lo que hicieron fue que fueron a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y pidieron el récord que ellos tienen de la empresa Muné ¿Qué sucede? La empresa Muné aun cuando sus principales operaciones están en San Francisco de Macorís, tiene su registro en, en Santo, Santo Domingo. Domingo, cosa que, bueno, Pero cuando dice mudaron, se mudaron, eso está bien. Por eso prácticamente nadie en San Francisco de Macorís había tenido acceso, ni se le había ocurrido la idea de ir y buscar esos registros en Santo Domingo. Esta, esta, este grupo, este equipo de personas fue y pidió esos registros. Entonces, le emitieron, porque todavía están en una, una etapa de digitalización, le emitieron las asambleas de la empresa MUNED, que la tengo por, está por ahí, por favor, Eduardo, lo puedo ir pasando, de los años 2011, 2015, 2016, 2017 y 2018. O sea, cinco años de la actividad de la empresa, sus asambleas. Y cuando tú comienzas a revisar estas asambleas, las cuales están incluso firmadas por todos sus accionistas, están notarizadas... Y el simple hecho de que estén asentadas ya en el registro mercantil, es, le da fe pública y es oponible a terceros. Entonces, ¿qué, qué es lo que más nos llama la atención de, de esas asambleas? Que cuando comenzamos y vemos la asamblea del año 2011, 2012, que es la que refleja el movimiento de la empresa del 2011, vemos que la empresa ya en ese año presentaba una pérdida de 90 millones de pesos. O sea, cuando ellos hacen su asamblea, que la hacen eh, en el mes de, bueno, en, en lo, los primeros meses del año 2012, pero que están certificando hasta el 30 de septiembre del año 2011, ya ellos tienen 90 millones de pesos en pérdida. Cuando pasamos los años y vamos a la siguiente asamblea, aparece la asamblea que tiene que ver con el año 2015, porque ahí hay dos años que no, en el momento no lo pudieron conseguir. Pero brincamos al año 2015. En el año 2015 ellos presentan pérdidas por 46.960.000 pesos. Cuando pasamos año por año <coughs> y vamos a lo que es el año 2016, ellos presentan pérdidas por 58, prácticamente 60 millones de pesos. Cuando seguimos buscando las la asambleas por año, ellos presentan pérdidas en el año 2017, de 213 millones de pesos. Estas asamblea, como le digo, está firmada por el Consejo en Pleno de MUNED. O sea, que ellos cuando con se su, certifica que eso es con su correcto su fir, con pero, hasta, aquí, pero hasta ahora ellos ellos ellos han mostrado a la prensa como que están sorprendidos lo que exactamente ha pasado. O o sea, esa es la parte sabe, que yo como que, que están no, sorprendidos no, no, sí, sí, y que, otros, que y dos o tres gaticos se echaron mano de son la cosa otros pero pero aquí tres asambleas legalmente cinco, cinco, cinco asambleas cinco legalmente asamblea constituidas con donde exactamente donde se se ve que ha ido una pérdida escalonada de. Y todavía, de, señores, viene lo más interesante. O sea que le han mentido a sus ahorrantes. Todavía, este mismo año, en el mes de mayo, tal y como dice aquí, ellos vuelven y se reúnen en el mes de mayo de este año y analizan los estados del año 2018, el año anterior, y determinan que tienen pérdidas por 109 millones de pesos en ese año. Cuando tú tomas estos cinco años. Te va a dar un promedio de ciento y tantos millones de pesos anuales de pérdida. Nos faltan ahí el año 2012, 2013 y 2014. O sea, faltan tres años más para completar ocho años. Que si lo promediamos, sacamos un promedio, ya es una especulación nuestra, pero, pero si especulamos ahí un chin y de esos tres años que no están, sacamos el mismo promedio que llevaba, estaremos hablando de 800 millones de pesos de pérdida, que por coincidencia es la misma pérdida que ellos presentan en, en un corte que hicieron al mes de mayo. De, de este año Entonces, Entonces, okay. Entonces ¿qué significa eso? Eh, por ejemplo como orientación a los afectados en este momento de la empresa MUNE bueno, sencillamente que con este documento ya con fe pública la empresa MUNE y sus directivos no pueden alegar que no, no, no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en la empresa porque si tú desde el año 2011 y quizá el, el equipo está buscando años anteriores puede aparecer más pero ya tú comienzas, ya tienes ahí 500 millones de pesos en pérdida, suponiendo los tres años que no están, que se brincaron, promediándolo igual, serían 800 millones de pesos, ya es, como dices, esa parte de los tres años es una especulación. Entonces, ¿cómo, tú va, ¿cómo va a ser que tú le va a dar descargo? Porque aquí lo dice, cada una de estas asambleas tiene un descargo a los miembros de la gerencia. ¿Cómo va a ser que tú, año por año, desde, durante ya 2011, eh, ocho años, tú vas a, a darle descargo todos los años viendo esas pérdidas multimillonarias, o sea, de 100 millones de pesos adelante, y tú no sabías. Cuando tú dices dándole descargo a sus, a sus gerentes, ¿qué eh, significa eso? Significa que ellos dan como bueno y válido, uh -huh. cuando una asamblea se reúne y conoce los, los, los, los movimientos del año anterior, los resultados, tiene dos opciones, o pedirle más explicaciones a esa gerencia porque esta pérdida que esto lo objeta, lo entiende que no es válido, es un derecho que tienen los socios, o simplemente darle descargo y decirle: Bueno, lo que tú hiciste está bien, yo te descargo ya definitivamente ese de quien, esos de ese datos año. que lo suministra la Cámara de Cámara Comercio de, Comercio Santo, Domingo. de no, Santo Domingo. Que eh, esos, eso registros, esos registros están ahí. Cada vez sí. que eh, que tú por es ejemplo, tiene cuando tú estás asamblea, estamos hablando de oh, siete, ocho años, y, y se reflejan esas pérdidas. Eh, eso, no, eso no se hace público. No es, público es público, pero nadie hasta el momento, quizá por estar en Santo Domingo, si hubiese estado aquí en la Cámara de San Francisco, es posible que ya otro, porque hubiera sido más de manera O sea, si hubiese sido, por ejemplo, aquí... Existe es, la es público donde quiera que O sea, que lo esté. que quiero decir, si hubiese sido aquí, por ejemplo, si hubiese podido filtrar... Algún tipo es posible, de porque quizá pero, alguien curiosamente. Pero como no, institución eh, no es normal que se den a conocer ese tipo de datos. No, ese tipo de datos, y de, por eso viene el registro, es a todo el que interese, a todo el que va a hacer algún tipo de negocio. O sea, un accionista, y ahí hay que hacer una mea culpa, sí, un sí. inversionista. Debe de hacer esa averiguación primero. Pudo haber hecho esa, esa averiguación perfectamente o sea y a la cámara mira, mira lo que pasa, es un documento público pero no un documento que ellos tienen que ponerlo en el periódico eso por, de por, periódico. Por, por ignorancia nuestra sí. eh, y no, yo, yo creo que ahí hubo mucho tiene mucho que ver el hecho de que ellos, ellos estuvieran registrando Santo Domingo y tú sabes que es más difícil para una persona sí. coger para todo el mundo yo creo que lo que sí, más, sí. Lo que más eh, ha traicionado el, el, el asunto era la confianza no pero además, O sea, sí, la pero, gente confiaba, porque estamos, no estamos sí, hablando de gente donde, que tiene sí, el no, 50%, este sentido, pero hay gente que tiene 30%, sí, pero la gente este sentido de, de, de hacerlo pesos por ahí. allá es eh, que estamos hablando de sí, que sí. más del 90% de clientes como estos, los afectados, pero, son de aquí. Entonces, lo, lo correcto era que lo hicieran por allá para evitar pero, que se Pero, pero, no oye, filtrar, pero, pero, sí, pero, ponte ¿sí? en esto, Víctor. Tú, va, tú vas a depositar 500 mil pesos, ok, tú dices, no, 500 mil pesos, quizá no es nada, pero hay gente que depositaron 30 millones de pesos, donde yo voy a depositar 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, yo tengo que averiguar cómo usted, en qué condiciones está esa compañía, qué hizo ese abogado, qué hizo ese, ese contable de, esa, de, ese, de ese señor que depositó eso sin averiguar en una compañía cómo estaba la compañía, debió averiguar eso, si él va sí, y pero, averigua eso, pero, y dice, ay... Pero nada de eso se hizo, ahí está el fíjate, caso. Final. Fíjate que tú vas a un banco a tomar un préstamo, y lo primero que el banco te dice, dame tu última asamblea. Sí, sí. En, en esa asamblea, que son asambleas como esta que yo tengo aquí, el banco va a contratar que tú tengas tu registro mercantil, quiénes son tus directivos, porque tú puedes haberlo cambiado y sí, firmar claro. otro. Yo estoy en seis meses sobre en todo, eso, con varios Y sobre todo, ver bancos. lo que tú declaraste. Entonces, es por eso es que los bancos lo piden. Por eso es que todo el que va a hacer una negociación eh, con el Estado, con otra... Siempre piden esto. Por todo eso lo que mismo. te está diciendo equipo Pero lo que pasa es que Yo estoy yo hay, viviendo hay ahora en esta semana. Sí. O sea, como presidente sí. de la compañía que soy, todos los todo tengo que eso hacerlo. tengo que hacerlo. Finalmente, Ezequiel, hay una serie de actividades que se han estado eh, eh, haciendo en las últimas. En las últimas hay días. un video sí. que yo quiero que pasemos también, que es importante. Pero lo más doloroso que, que, ellos, que, ellos, alegaban, que ellos alegaban ignorancia eso. Y todas las todos los, los anuncios que han hecho la prensa va, han va, sido, Vamos a ver, Ezequiel. De que ¿no? fue una sorpresa. Sí, Eduardo, sí, por sí, favor, ponme el video ahí. Yo, yo quiero aclarar una situación que hay, y es la siguiente. El, el, la semana pasada se realizó un piquete frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. De acuerdo a la información que yo tengo, en primer lugar, el piquete se hizo contra los empleados de la empresa, no contra la empresa. Y en ese piquete, según las informaciones que tengo, ninguna de las personas que estaban presentes eran ni, ni decir, adorante, no la lista ni accionista de MUNE. Fueron personas, ahí está el, el video, sí. fueron personas que estaban ahí todos, ahí está la, están las caras, y que no, ni, no tienen ningún vínculo con la empresa, y que fueron enviadas ahí simplemente a hacer una protesta para desviar la atención de la empresa hacia los antiguos empleados. Esa es la información que yo tengo. Pero como nosotros aquí damos el derecho a réplica, yo le quiero pedir al señor que está hablando o a cualquiera de los que están ahí que se pueden ver en la cámara, que se apresione aquí, puede ser cualquier día de esta semana, con su cédula y con un documento que pruebe que él es, es ahorrante de MUNED y le vamos a dar el, el derecho a réplica. Bueno. O sea, las informaciones que tenemos es que ninguno de los que está ahí, ninguno absolutamente, tiene que ver nada con la empresa, que fueron personas buscadas para hacer esa protesta. Pero... Como no podemos afirmarlo, la atención af, a la, a, supuestamente, al... como no podemos afirmarlo de una forma categórica, simplemente le damos la oportunidad aquí en el programa, cualquier día, solamente tiene que venir con su cédula y con un documento que pruebe que ellos son ahorrantes de Monet. Al venir con ese documento, va a tener un espacio aquí, en primer lugar, aclarar la situación y tener un espacio para... Y protestar. Eh, y, y, que y, se protestar. y que se asume a los afectados. Sí, sí, no, y cual. va a tener derecho a, a, a, a... ese mismo señor, o sea, tiene derecho a venir aquí... Probando que él es una persona que está afectada por MUNED, con la prueba lógicamente porque no puede venir cualquiera. Y sencillamente le vamos a dar la oportunidad de, de que se exprese libremente, de que haga saber cuál es su queja. Así es. La o sea que está la invitación abierta a, a cualquiera de las personas que están ahí en el video. Ahí está. Y en el día de hoy, precisamente ya a las 9 de la mañana, sé que él también, hay una actividad eh, y es en la oficina de la Gobernación Civil y Provincial donde están... Invitamos también los afectados, van a reunirse con el gobernador. De alguna manera, sí. entiendo yo, eh, como autoridad también a solidarizarse con esta situación que ha afectado a miles de eh, francos macorizanos. Esta situación. Nueve de la mañana, aquí en la gobernación civil y provincial de aquí de San Francisco de Macorís. Es la actividad. Señor González, gracias, gracias, por, gracias a todos por cada a todos. lunes por estar con nosotros. Así que el próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en, otra, en otro contacto diario, como siempre, eh, con esas interesantísimas informaciones que usted nos suministra. Eso sí, no hay informaciones nuevas con respecto al caso de Muniz. Porque le estamos dando seguimiento <risa> a esta situación. Vamos a la pausa, por pues, ya regreso ya está con nosotros el licenciado Emmanuel Trida Pueyo, quien nos estará acompañando en la entrevista VIP en el día de hoy, que es lunes, lunes 2 de septiembre del año 2019. No le que en breve, regrese.